Hola gente del Mundo, soy Iki y les voy a mostrar cómo mover estos cuerpos kinemáticos con algo llamado velocidad. Vamos a aprovechar una variable que ya viene y vamos a estar moviendo estos cuerpos 3D. Ok. De una forma muy simple. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear el script. Fíjate, que yo ya hice un tutorial sobre crear scripts. Vamos a tratar de guardar una carpeta correspondiente. En este caso voy a tratar de crear una nueva que es ping pong 3D, porque en este caso es el ping pong 3D. Y observa que yo automáticamente tengo un script el cual le aplica gravedad y demás como había explicado anteriormente, pero fíjate que causa una variable llamada velocity y en ningún momento la crea. Eso es porque los cuerpos cinemáticos ya tienen una variable llamada velocity y la van a utilizar automáticamente para trabajar con ella misma ante el cálculo de movimiento. ¿ok? Vamos a empezar con el player 1. Voy a buscar un script que yo tenía para el 2D, el movimiento de la paleta en 2D. Voy a copiar el procesado de las teclas y el move and collide que es lo que hacía al moverse específicamente, voy a volver al player 1 entonces y lo que vamos a hacer, vamos a borrar esto de la gravedad, la velocidad, la aceleración, porque no es algo que me interese para este ejemplo, así que podemos empezar a volar todo, ahí está, y pegaríamos esta función que me estaría detectando las teclas, podés ver mi tutorial de teclas donde la creé en vivo esta función. Ahora, como viste, yo acá estoy usando una variable que yo había creado velocidad en el otro script. En este caso no la quiero crear, quiero utilizar la que ya viene por defecto en el CharacterBody o -Mari body. Entonces voy a utilizar Velocity, con minúscula acá, punto i, y automáticamente me la va a comenzar a reconocer. Obviamente que tengo que crear una variable que me va a decir a cuánta velocidad viaja cada vez que toco la tecla. Eso yo lo tengo que definir porque no lo va a saber automáticamente el, el motor. No Lo puede adivinar, pero bueno, vamos a ir especificando. Entonces, acá vamos a crear una variable que se va a llamar velocidad de impulso y le vamos a poner 15. ¿Cuánto era anteriormente? 15, perfecto. Y este move and collide ya no necesitaría recibir alguna variable en particular. Ahora, para que se base en esta variable interna que tiene, más que move and collide, que es mover y colisionar, se tiene que usar la función move and slide, que es una función muy parecida. Ok, nada más que en este caso. Utiliza un deslizamiento que lo que va a hacer también es basarse en la fricción y demás de los cuerpos. Pero eso es muy importante setearle fricción cero o no setearle ninguna fricción. En el caso que no quieras que tenga una fricción. Eso se configura desde los cuerpos como ya mostré en otros tutoriales. Entonces acá Move and Slide la voy a llamar y fíjate que no me pide ningún parámetro en, en particular. Fíjate cómo con algo tan corto pude hacer que se mueva. Ahora fíjate que estoy obteniendo un resultado indeseado. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué, qué está sucediendo acá? Muy simple. Lo que está sucediendo es que yo estoy moviendo en el eje Y. Está bien, en un plano 2D el eje Y va a ser esto. Pero en un plano 3D el eje Y va a ser este verde. Ves acá los tenés indicados. Yo el que necesitaría mover es este eje el azul, que es el Z. ¿Ves? El eje Z. Entonces volviendo acá, lo que voy a hacer directamente es ponerle que la velocidad en Z va a ser alterada. Y como podés ver, mira, Qué magia, eh, qué magia. Tremendo, está un poco rápido, quizá le tenemos que bajar un poco la velocidad. Pero con esto podemos ya empezar a hacer los movimientos deseados. Querés que se mueva el otro eje, le cambias el eje, podés combinar, mover tu charakter, hacer lo que vos quieras. Espero que te haya servido este tutorial. Igual si querés seguir haciendo el ping pong, quédate ahí. Si no, mira otros tutoriales donde te voy a estar mostrando cómo hacer magníficos juegos. Ahora vamos a continuar un poco con el ping pong, si al que se interesa se puede quedar. Necesito configurar la otra paleta del Player 2, así que lo que voy a hacer directamente es agregar un script en el Player 2. Le voy a desactivar esto, ya que no quiero que me venga el script viejo incluido. O sea, si no me va a mostrar todo ese texto que tengo que borrar y no quiero estar borrando texto. Entonces fíjate que al desactivar esto me viene vacío. Simplemente viene la clase arriba, que es algo útil, vamos a decirlo así. Y acá lo tengo que reemplazar esto por Player 2. Okay. yo ya tenía las teclas configuradas, si lo recordás de los capítulos anteriores. Y fíjate entonces que voy a poder mover tanto el Player 1 como el Player 2. Vamos a proceder con la bola ahora. Vamos a tratar de copiar el script de la bola, pero antes para eso tenemos que adjuntar un script nuevo que se va a llamar bola. Ah. Vamos a copiar el script de la pelota en sí. Del 2D que tenía y vamos a pegarlo acá. Perfecto. Ahora tenemos que hacer modificaciones para trabajar con la velocidad. Como habíamos dicho entonces, lo que voy a hacer directamente es decirle que velocidad en x y velocidad en y va a ser igual a velocidad en pulso. Esta variable ya no es necesaria. Más que velocidad, acordate que es velocity. Está En inglés. Move and Collide no se va a usar porque vamos a estar usando Move and Slide. Y vamos a detectar entonces el cuerpo colisionado. ¿okay? El cuerpo colisionado si es diferente a null significa que colisioné contra alguna pared y tengo que hacer tal o cual cosa. Ahora, para poder detectar esto vamos a tener que empezar a meter en grupos. Acordate, tengo el grupo player, pared arriba, abajo, izquierda y derecha. Entonces lo que voy a hacer es meter en el grupo player, al player. Voy a meter en el otro grupo player a este player. Y ahora tengo que ir al modo de visualizar para ver qué paredes estamos hablando. Esta es la pared izquierda. Esta es la pared derecha. Pared arriba. Pared abajo. Listo, y ahora lo único que quedaría entonces es empezar a cambiar lo que sería la variable velocidad por velocity. Fíjate que Acá tengo un error. De todas formas voy a dejar esto comentado. Para mostrarte que tenemos que hacer una corrección todavía. Porque ahora fíjate que me va a estar dando un error en GetCollider. Y esto es específicamente porque la función move and slide no devuelve el cuerpo colisionado. Sino que va a devolver si colisionó o no. Y nosotros necesitamos el cuerpo colisionado para saber si es la para izquierda, derecha, arriba, etc. Así que quédate ahí, compartí, suscríbete, dale me gusta. Y vamos a seguir con todo esto viendo cómo solucionarlo en la próxima.